Santiago Matías anuncia programa a la misma hora que su ex amiga Jessica Pereira. Bueno, dice aquí el empresario Santiago Matías eh, lanzará su nuevo programa de radio la próxima semana en el mismo horario que tendrá la comunicadora Jessica Pereira. Dice que el proyecto iniciará la próxima semana en el horario de 12 a 2. Eh, se recuerda que a partir del 2 de mayo, Jessica Pereira saldrá al aire con su proyecto Jessica en Punto a través de, la, de una de las emisoras de Radio Cadena Comercial. Vamos a ver el video. Bueno, señores, ya escucharon a Santiago Matías ¿eh? queriendo hacerle frente a Jessica. Mira, Jessica sale de eh, Telemicro, de, bueno, de extremo de extremo, de, de, de, de, de ese programa. Entonces Jessica sale de la, de la televisión para la radio. Ahí yo estoy viendo que ella estaba, aunque ella sea un proyecto personal, ya la estoy viendo que, ven, que va, en asen, va en ascenso para abajo, o sea, va bajando. Está goido tú. ¿Eh? Sí, <risa> tú. Sí, Entonces Jessica deja la televisión para ponerse en la radio, en un programa. No sé quién le montó esa idea a ella de, de que ella, con la imagen que tiene de Mami Chula, ella, ella va a dejar de exponerse en la televisión para irse a la radio. Obviamente, aunque eso sale por YouTube, pero tú sabes que la, la televisión es una exposición. Y a Jessica, señores, ya la tenían como la cara principal de Telemicro. O sea, ya la, ya la estaban proyectando. Incluso escuché que a Jessica se le buscó toda la vía para que ella no se fuera. Porque a ella ya la tenían como la imagen principal. Entonces ella abandona Telemicro para irse a, a, a hacer un programa de radio. Eh, don donde el señor Santiago Martínez entonces le va a hacer la competencia porque recuerden el, el roce que ellos tienen ¿entienden? entonces que yo opino de eso que está bien o sea, Santiago no va a dejar meterse un enemigo ah, él, va, él va a tratar de destruirlo porque él siempre ha sido así siempre se ha conocido por eso pero eso no, no pero yo es, lo que veo que pero, Jessica Jessica está bajando ella no como que no está no está dando los pasos que son porque usted salirse de la televisión el horario más fuerte que tiene el país y uno de los programas que más se ve, país irse a a la radio, a inventar. Yo no veo eso como. Pero como, a, mí, como, a mí. ¿Me entiendes? Este, esto de Santiago Matías, eh, no sé si es ético. No se sé si puede decir si es ético. Eh, no, pero es como no algo es más, como muy provocativo de Santiago, querer un programa, un, un programa a la misma hora para opacar a Jessica. Claro, o sea, es que él es así. Y lo va a hacer, y está bien. Ella es lo que tiene bueno. que meterle. Voy a dar mi opinión ahora. Bajen aquí. Un descubridor. Que yo lo catalogo así. Un descubridor. ¿Cómo es que se dice? De los. De los marketing de Alofoca, de Santiago Matías, es Angelizado, Y ahora lo veo dejándose llevar por el mismo marketing. No, eh, marketing, espérate, que te, no, no. Espérate, no que te escuché, espérate. Detenidamente te escuché. Uno de los que le descubre los shows a Santiago Matías a nivel nacional, Angel y nuestro compañero, cae en lo mismo de siempre. Que le dejen marcar el sonido. Sí, No, ahora no, ahora se unió al sonido. Cuidado, le están pasando algo. Porque eso es algo ilógico. Alguien que no afecte tus intereses, tú le va a dedicar un post, le va a dedicar un programa. Ahora bien, todo el Caribe, incluyendo las islas que nos quedan cerca, el día que salga el programa de Jessica, van a estar pendientes. ¿Y qué es lo que se busca con eso? Que todo el mundo esté enfocado en las dos emisoras. Que estén enfocados. Yo mismo no escucho radio, yo voy a estar pendiente al YouTube de Jessica, que es el organismo que va a estar ese día, que no se va a escuchar más nada, sino la de Alofoque y la de Jeffy. Usted va a buscar Ahora, dos, espérese. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Yo que voy, le está no, haciendo competencia? No, dos radios van a buscar la gente aquí en República Dominicana. Dos radios para escuchar el programa de Santiago Matías y escuchar el de Jessica Pereira. Y Jessica está contenta, Entre empresarios por eso. grandes no hay enemistad en este país. Oye, no. ¿en este eh, no? En él nunca va a estar en contra Jessica de... Jessica no es una empresaria mi hermano. No no, no, no, no, no, no eso. Es eso Púdame ¿por hablar, no, porque yo te dejé hablar. <risos> él nunca se va a poner a hacerle competencia a la bacana, a los empresarios que son gente grande que se codean con él. Esto puede ser, que no lo estoy afirmando, pero tampoco me incluyo al marketing, puede ser una estrategia comercial. A los foques y Jessica Pereira no son enemigos. Tiene su diferencia. Tiene Hay su todo? diferencia. No trabajan juntos y se decidió irse. Esto es un marketing más de Santiago Matías. Para darle fuerza al programa de Jessica, Jessica Pereira. Claro. No se sabe el convenio que haya, eso, eso es igual que la política que le he vivido sí, yo no, creo no, con no, no, no, no, no, olvídate es. de eso tienen demas, llevan demas llevan demas se llevan demas, no, demas, de se llevan demas. oye no es sí que está con la marca con la cervecería no, no, oye olvídese de eso no se sabe lo que está atrás de eso el dinero, entre grandes tú ves Hipólito y Lionel beben juntos y Luis Abinader y Lionel y Danilo, todo el mundo está junto porque entre grandes, eso no existe son los chiquitos y me extraña que tú caigas en esas redes no, de marketing. No, no, no hay una de Mike. No, no, eso no, así. Eso no es así. Eso, negocio. eso, eso no, es negocio. No eso es eh, negocio. Es claro, porque es como mencionaba eh, eh, Néstor Engel. Pero escúchame, que no le afecten nada. No le afecten nada. ¿Cómo no se gente suele afectar? De tú no sabe quién, foco, tú tú no quién está ría? atrás de ese programa de Jessica, que no sea de ella. Puede haber un empresario grande y lo llame a él. Mira, yo quiero que me breguen eso. Yo quiero que se, se rey, vaya. Que no que haya dejado la televisión, pero tú no pa, pa, pa, pa, sabes los intereses. No los proyectos, ¿tú, estás o si gane más? tú estás hablando del perfil o si gane más. Ella ¿eh? ¿Tú no sabe no si le diendo 100 40, millones, ¿Sí? no es que tú creas 40 mil dólares mensuales. Y que gana Jessica, y de allí, en pero tú no sabes lo que estamos viendo porque tú estás suponiendo del perfil de ella. Exacto. Tú no sabes, mira, yo te quiero en la televisión, nada más te quiero en esto. Hay tantos esto millones de... para ti.